América Latina alcanzó niveles de pobreza no vistos desde hace 12 años. En México, el número de personas en situación de pobreza extrema registró un incremento de 2 millones de ciudadanos. Y este güey que está ahí parado, está ahí y no está aquí sentado ah, porque ah, no tiene hambre? hambre. Vivo esta vida flaca Hay oprimidos, vencidos, también está la rata Adidas y una parca, mi barrio Santa Marta En mi ciudad la pobreza también dejó una marca Piratas a su barca, como en novela narca Hacer política en México te vuelve un monarca Hacer el rap que te gusta te convierte en jerarca Hacer esto por puro placer, eso me desmarca ah, Vienen a cambiar el mundo pero por teléfono bueno, el mundo virtual está de rojo su semáforo. Quieren prohibirlo todo, quieren ser ese que sancionó a toda una generación que nunca alzó su no Alguien te cocino, comí quien tenga yo. Facebook me apunta con un revólver en la mano yo. Presume orégano, viajes al Líbano. Hoy fiel es la moda, mañana será polígamo. O bien Marqués de Sade, o bien ya nadie sabe. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De doble filo el sable nada vale que tan falso es tu jale mi palabra es la bala para aquel que me señale ese que dispara soy yo la noche y el relámpago que brilla soy yo que mis balas tienen alas que no miras soy yo la inteligencia mi revólver sabe, soy yo soy yo ese que dispara soy yo la noche y el relámpago que brilla soy yo, que mis balas tienen alas que no miras soy yo, la inteligencia mi revólver sabe, soy yo, soy yo. Placa, placa, nos dicen faca. los lobos vienen por todos en esta luna blanca, el hate a la barranca, esa mierda te estanca, a veces eres titular y a veces a la banca, el mundo no tiene freno, tira de la palanca, estás cuidando al planeta, fuma en mi espinaca, ah, Salen influencers derechito al éxodo Expertos en coaching le venden la fórmula al décimo Yo pinto mi raya con ellos y con su séquito Engaña a bobos lobos con hambre gente de éxito Alguien te confundió, confundió. carnal quien te engañe Todos me apuntan con un revólver en la mano yo Roban tu ID, Onlyfans lady Todo el mundo opina a la ligera hasta tu baby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 que no miras, soy yo, La inteligencia mi revolver sabes soy yo soy yo Sure, who soy those guys? yo soy yo scraps Outcasts, deserters to live beneath us sewers and abandoned tunnels